Mi nombre es Lísima Comaecha Quintero, eh, vivo en la finca eh, Altamira de propiedad. Sí, pues ya la caracterización ya se hizo. Yo pienso que esta finca, yo la, yo la quiero establecer como una finca demostrativa en esta, en esta región. Digamos que se está promoviendo el, el cultivo del cacao. Como, se, como miran, eh, ya tengo establecido una, unas matas y, y me, me han estado capacitando para seguir promoviendo ese cultivo. Pues yo tengo muy buenas expectativas porque es algo que, que, que yo sea, en mi conocimiento que tengo, sé que es algo que nos va a servir a nosotros para, para poder tener un, un un, un, un avance en el, en, el, en el desarrollo de nuestra economía. Pues el mensaje mío es, es, es agradecerles por, por, el, por el gesto y ayuda que han tenido que tener en esta región y que yo he sido beneficiario de muchas cosas que, que, que la nación eh, la europea nos ha, ha aportado aquí en esta región.